Ante las cámaras manifestaron su preocupación, dado el visible deterioro de las calles en su comunidad, los arroyos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tengamos que dejar dejarnos atracar de, de, de los ladrones por aquí, porque son tantos los hoyos que hay, que uno tiene que andar y hay paso obligado, que hagan algo que no tienen olvidado a nosotros, porque parece que no somos gente. Exigen a las autoridades atención a sus reclamos de varios años. Este sector estamos olvidados, tengo... Tres, casi 40 años viendo la calle en, en lo mismo. Y pasan gobierno y pasan gobierno y ninguno hace nada. Ellos pasan en política y prometen y no hacen nada. Que lo atraco. Mira a mí misma, me han atracado cinco veces ya. La delincuencia por aquí. Oigan, la delincuencia esto, esto no se para. Hay que Y cuando accidente? llueve, ¿cómo se hace usted? Lo que ah, no, hay que dar la vuelta por pues, el Aseguran el lugar se ha convertido en espacio propicio para los delincuentes, reiteran su llamado para solución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino